Hoy os traigo Resident Evil 7 Hey, muy buenas monstruitos muerto todo ya Este se tiene que levantar como el Freddy Krueger Pues ya os digo Tiene que levantar más veces A ver Vale, me llevo esto que no lo iba a ver eh, Ok, creo que era esto Esta es la, la insignia A ver Aquí Lo que tenía que colocar la puerta, eh, que no tenía antes Por cierto, intenté jugar el Evil Within y ya os digo, no tiene nada que ver con el Resident Evil. Es que tiene mucho parecido, pero después el tema controles prefiero mil veces el Resident Evil, ya os digo, ¿eh? A ver, muñequitos no hay por aquí, ¿no? Estoy mirando a ver si hubiera un, un, un coleccionable, pero creo que no, ¿vale? Entonces, vámonos... ¡No, me he gastado! No, me lo puedo creer, gente. Ay, acabo de me gastar una, una curación por la cara. Así que bastante mal, ya os digo Porque nos va a venir muy mal Lo que acabo de hacer, ya os digo A ver Y encima pierdo una bala Es que, es que me, me cago en... Vale, otra curación, perfecto Ay, Soy medio tonta, ¿eh? ya os digo Pero bueno <risa> Vale, estamos en zona segura Vamos a guardar algunos objetos antes de nada ejemplo eh, eh, eh, que vamos a guardar vale yo creo que vamos a intentar antes de guardar nada vamos a intentar juntar estas dos cosas vale y así tenemos dos curaciones la, lo que viene siendo vamos a guardar la partida antes de nada porque si no después me muero y, y me pierdo todo y creo vale que lo del toro se pone en la puerta de esta que no hemos podido abrir antes y me queda la duda aún de dónde se coloca lo del reloj, ¿vale? Entonces no tengo ni idea de lo que me hace falta. A ver si podemos cogerlo más adelante. Pero creo que sí que lo que me hace falta es esta pieza, ¿vale? vale bueno, aquí no cantéis victoria todavía, que aquí nos van a perseguir todavía más gente, ¿eh? Todavía no hemos salido de la casa, ya os digo, ¿eh? Vale, me hace falta la llave de la... del escorpión, ¿vale? Ok. puedo abrir la puerta. Espérate, antes de nada. ¿Qué pone ahí? Disparame, dispárame, dispárame. Eh, ya estoy viendo, ¿no? Hay bastantes historias. ¿Qué? Okay, Pólvora. Vale, eso es para hacer una munición. No me la puedo colgar, ok Otra moneda antigua que tengo ya dos Creo que las monedas antiguas eh, Eran para conseguir como una especie de jaula O algo de eso, eh Desde Antes de coger el teléfono voy a echar un vistazo, vale Vale, aquí tengo que poner algo, eh Tiene pinta que es como una águila, vale Porque está ahí, eso, la silueta Así que vamos a intentar buscarla Ahora respondo al teléfono, vale, gente Un momento, quiero dar un una pequeña vuelta antes de nada. Espérate. Vale, la escopeta. Aquí no podemos entrar todavía porque si no morimos, ¿vale? Creo. ¿Dónde está la vieja pelleja? ¿No ha venido a perseguir antes? Vale, okay. por lógica. Lógica, antes de nada Vamos a coger el teléfono, ¿vale? Antes de meternos en una habitación o lo que sea Un momentillo, gente Antes de coger el teléfono pruebo a ver si puedo salir o entrar por aquí A ver qué es lo que hay Y me encuentro para no ir corriendo después eh, 2 de mayo de 2014 No sé quién es, la verdad Vale, aquí me hace falta otra llave eh, Parece como una culebra, ¿no? Ok Vale. Pues ya estáis viendo, ¿no? Me hace falta la llave del escorpión, eh, la llave de la culebra y no sé si hay alguna más. Y aquí no me fío de entrar, porque esto tiene pinta de que se va a cerrar la puerta. Vale. Y eh, al coger a eso se me va a cerrar, ¿vale? Entonces, caca. Vale. Periódico. Eh, Capitán Holo. Oh, vale lo pongo por ahí por si os lo queréis leer, pero no lo voy a estar leyendo, ¿vale? Eh, se piensa que menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha. Esas son todas las personas que hemos estado viendo antes, ¿vale? En, la, en las paredes, no sé si habéis dado, dado cuenta. faltan tres cabezas. A esta fecha. Okay. Pues nada, a ver qué nos cuenta Zoe. ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era. Lo siento, pero... Está... está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa Vale Te llamaré llamaré Ok Vale, hacemos recuento, ¿vale? Recordad que ahí tengo una caja que tengo que coger eh, puedo guardar en esa En esta parte de aquí Así que yo creo que bien Y, eh, aquí arriba tiene que haber otra zona Seguro, seguro, vaya La vieja esta no la puedo puñalar ni a Nina Qué vieja, eh O sea, qué es fea es la vieja Ay, ah, también tengo lo del reloj, eh No sé si os acordáis, vale Pero tengo también lo del reloj Otra ya... Otra parte de la... Vale, tengo para hacerme otro botiquín. Vale, perfecto. Ok. Un momento. Tenemos ahí también la puerta esa para utilizar la llave de la serpiente, ¿vale? Que aún no la tengo eh, conmigo. Y tengo tres botiquines para poder curarme, ¿eh? Voy ahora mismo bastante bien si no la cago, ya os digo. La llave del escorpión me hace falta. Ahora vemos el vídeo, ¿vale, gente? Voy a echar un vistazo antes de nada Mira, una cabeza, perfecta Pólvora Y La pólvora con la pólvora Me parece No sé si... de escopeta No sé si podía hacer algo, ¿eh? Con la pólvora O necesitaba otro compuesto O no sé, ahora mismo la última vez que tuve que limpiar los destrozos de Hace eh, por lo menos un año, ya os digo la gente aquí es más guarra que la cocina <ríe> Madre mía Vale, aquí no hay nada Vale Pues vamos a ver la cinta, ¿no? La cinta que nos han dado antes, a ver si nos dan otra pista, ¿vale? vale otra vez de nuevo? Si encuentras esto, sé que no puedo esperar mucho de ti. Notas lo ocurrido, de lo que hice. Pero solo quiero que sepas que no era yo. Yo no, no sé lo que pasó. Tengo tantas cosas que explicar. ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! Vale, que la manejo yo Un momento, gente Vale, vale Vale, vale, la manejo yo Ok ¿Ha cerrado la puerta en todos los hocicos? Por aquí, mamá ¿Mamá? <risa> yo sepa, no tengo niña, ¿eh? puedo agachar? Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? He invitado a mi casa. Te he dado de comer. Por oh, favor, señora, váyase al carajo. Sigue ahí la, la vieja pelleja, ¿eh? Vale, se no va, va por ahí. Entiendo. Esto es una bella... Vale, aquí tengo una, un puzzle que tengo que hacer. Pero de momento no puedo. Vale, vale, me está dando pistas de dónde están las cosas, ¿eh? Eh. No puedo hacer mucho más. Yo creo que me tiene que pillar la tía o algo, ¿eh? Sé lo que tú hizo, Estáis tramando. Sé que sois cómplices. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico? Ya sé, señora Está ahí No me puedo mover ahora, ¿eh? Si me muevo, me ve Como transformando, me parece, ¿no? Aquí Viene Viene La cerdita Peggy viene Me va a pillar y... Está justamente allí No sé si es que me tengo que mover ahora Yo rápido o algo Pero no me voy a mover de aquí si me viene, lo siento. Lo hacemos de nuevo. A venir, ¿verdad? señora está muy loca usted Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Eh, eh. Estoy pensando, ¿vale, gente? Eh, no sé si tengo que salir por aquí o algo Estoy ahora mismo en la zona de la grabación, ¿vale? Entonces, no tengo ni idea de si me he dejado algo por algún sitio O me tiene que pillar la tía esta, ¿vale? Eh, eh, eh, pero estoy viendo que hay aquí como un puzzle El cual tengo que resolver Entonces vamos a intentar resolverlo Antes de que venga Una araña, me parece Ahí, ahí, casi, casi, casi favor Vale, para el otro lado Ve. Está costando la vida el puzzle. La ¿eh? ponte que ya está casi al milímetro. Oh. Vale. Ahí, vale, perfecto, ya está. Ay. Vale, se nos ha abierto una puerta. Se nos ha abierto una puerta eh, y vamos a tener que irnos por ahí, seguro, vaya. Que nos vamos cagando leche antes de que venga la señora esta diabólica. Me va a pillar, ¿verdad? Esto, chicos, está, Este tipo de... De pasadizos, ¿vale? Es muy típico. Eh, en, ¿Cómo os digo yo? En Oulats, ¿vale? Fue de los primeros juegos los que... Lo implementaron, por así decirlo. Porque fue como un... Recurso del terror, por así decirlo, ¿vale? Es muy, muy típico. Vale. Por aquí tiene que estar la vieja, ¿verdad? Ella te quiere. Quiere que seamos una familia. ¡Maldita sea! ¡Tú! ¿Tú? Ha visto. Todo lo que te pedimos es que aceptes un puto regalo. Ha visto. ¿Ha visto? Señora, no me ha visto. No me ha visto. Por favor, no me ha visto. Cárguese queremos ¡Es que no lo ves! ¡Ugh! ¡Abrázanos! Vale, se va, se va Ay, la vía. Se va el caimán, se va el caimán. atención! Venga, nos vamos. No, no, no, no, no, no. ¡Ni se te ocurre! ¡Es no parte de la culpa! ¡Por ahí no hay salida, señorita! Se va a venir. ¡Ah! Va a venir, Ay, va a venir por ahí, verdad? Estamos oscuros, va a venir por ahí. Estoy tengo adelante. ¡Tuto! <ríe> ¿A dónde crees que vas? ¡Ah! Toma Mala, eh. recordad que es mala nuestra ¿no? mujer, así que se lo tiene bien merecido. Se venía a susto, lo estaba viendo. Ay. No me pillas, eh, otro logro desbloqueado. Eso es por si nos pillan en el primer de este, así que bastante bien. ¿Qué te han hecho mía? Y esta esta grabación que acabamos de ver, no sé si es de. La virgencita, esta no lo puedo hacer nada, ¿no? Eh, esta grabación, ¿vale? No sé si es de antes de cuando hemos venido nosotros aquí Cuando estaba nuestra mujer presa O de ahora, ¿vale? De so, ahora cuando ha salido, ¿ok? Y a otro cabezo. Perfecto. Y una monedita eh, Saca hippie eh, Ah, saca el hippie de mierda que conseguimos en el salón Llévalo al área de pro okay. de procesado Vale. Me dejo algo. y unos dardos, pero no lo puedo utilizar. Vale, pues creo que en esta habitación de momento no me, no me dejo nada más, ¿vale? Creo, ¿vale? Eh. Uh, uh. Ya no me gusta. Tienes que hacer tanto ruido. Eh. Eh.. eh. Vale, me hace falta una ganzúa para esa zona Así que ahora, de, antes de bajar por ahí O de tirar por ahí Voy a echar un vistazo aquí A ver si me encuentro algo A ver si veo algo desde aquí Creo Vale, mira, creo que ahí me he dejado una cosa Vamos a echar un vistazo ahora Es como... A ver Aquí, vale me he dejado un compuesto, me parece. ¿eh? Que... Anda, mira, la, la otra escopeta. Vale, chicos, me hace falta esta llave. Esta llave para poder eh, abrir lo de la escopeta y la puerta principal, ¿vale? Así que hay que buscar eso mayormente. Y el compuesto este que habéis visto aquí, no tengo ni idea. Así que ahora lo miraré. Voy a tirar primero por este lado, que no he tirado. Vale, creo que por ahí es por donde llego a, a la primera... Zona del juego Nada okay. No vamos de inventario Vale, mira Voy a dejar algunas cosas Y voy a poner también la cabeza Porque ahora creo que aquí no me va a Dar la opción o sea, Si tengo que coger algo no, no lo voy a poder coger Vale otra moneda antigua, perfecto. Ok, la munición, bueno, me la puedo llevar. Ok, no me dejo nada más. Ninguna planta. Vale, por aquí nada. ¿Me voy a meter la mano. Por suerte no. Vale. Está duda de madera. Vale. No me la puedo llevar, me parece, ¿eh? No me la puedo, eh, vale, sí Vale, vale, vale, tengo otro hueco En el inventario, vale Perfecto, hay un montón que no quisiera ni saber Vale, perfecto Es la hostia Te aseguro que es mejor que morir Mi pequeña nos ha bendecido Y siempre llevo este regalo conmigo Ver, vale chicos, tengo que, que irme a la primera ¿eh? zona ¿eh? Lo que en resumen significa... <ríe> Me voy a ir a la primera zona, me voy a tirar por aquí me tiro por aquí chicos y me voy a una zona segura, ¿vale? Go and